se despacha a Frederick Martínez el Pachá criticando al cantante Romeo Santos porque según el Pachá entiende ha humillado a los niños de este país con la entrega de juguetes. Pero qué charlatán es el Pachá. Cuánta sed y cuánta hambre tiene este señor de sonar a nivel nacional. Este señor tiene una patología, Frederick Martínez el Pachá, de, de sonar, de salir en los medios de comunicación que solamente se cura con más publicidad. Pachá, busque su puesto. ¿Cómo es posible que usted está criticando una buena obra por Romeo Santos que no tiene ningún compromiso ni tiene que hacerlo de repartir juguetes a todos los niños de este país? Ojalá que todos nosotros podamos emular esa obra tan positiva de Romeo Santos y podamos aportar nuestro granito de arena. O dígame usted... ¿Cuántos artistas, personalidades y o peloteros utilizaron parte de sus ingresos y o sus ganancias para donárselas a nuestros niños? Usted lo que es un freco, Pachá. Un, tiene una patología y una enfermedad de buscar sonido que no pudo llenarse con aquel beso que todos recordamos que le dio a Fernandito Villalona para poder ocupar los primeros lugares de eh, lo, la, los periódicos y los medios de comunicación nacional. No se cansó de la humillación que le hizo Toño Rosario dos veces seguida cuando le dijo que Michael Miguel era mejor comunicador que él. No se cansó que lo votaron de la mega en Nueva York. Y no se cansó que Leonel Fernández lo dejó plantado en un programa que le dedicó sin consultarlo. Y ahora viene y se despacha con una figura como Romeo Santos, que es una persona humilde, asequible y humana, y mostró parte de su lado humano con esta acción de donar juguetes a los niños más desposeídos de nuestro país. Ojalá que todos imiten el ejemplo de Romeo Santos, y repudiamos desde esta tribuna los comentarios de Frederick Martínez del Pachá, que es un enfermo y necesita ayuda psiquiátrica o psicológica, porque si no, va a seguir causando revuelo en este país.